Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Vámonos rápidamente con esta información y es que en medio de una discusión al calor de las bebidas alcohólicas, un hombre asesinó a puñaladas a su sobrino y escapó caminando esto en el municipio de San Nicolás. Del incidente fueron testigos la novia de la víctima y la pareja del presunto agresor. El crimen fue cometido alrededor de las... 2.30 en un domicilio en la colonia Fomerrey 11. Como Martín Guadalupe Rodríguez Sandoval, de 21 años, fue identificado el ahora oxiso. Y miren, diversas corporaciones movilizaron hasta la carretera monterrey reynosa tras el reporte de un incendio en un tráiler que dejó sin vida a cuatro personas. Ya una herida, el hecho ocurrió cerca de las 11 de la noche del miércoles, cuando una pipa intentó esquivar una vaca logrando invadir el carril para después impactar a una camioneta y posteriormente ocurrió la explosión. Elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmó que ambas unidades fueron consumidas completamente por el fuego y no se tiene hasta el momento información sobre los vehículos involucrados. Además, confirmaron la muerte de cuatro personas que hasta el momento no han sido identificadas debido al estado en el que se encuentran. Un hombre identificado como José Balaam, muro de 34 años de edad, originario de Reynosa, Tamaulipas, resultó lesionado en el accidente y quedó bajo custodia de elementos de la Guardia Nacional. Por el momento, la autopsia, la autopista Monterrey-Reynosa, bueno, queda cerrada en ambos sentidos por las labores que se realizan, así Informaron también que el siniestro queda sofocado. Y esta mañana se llevó a cabo el tradicional desfile militar en la Ciudad de México y que volvió a ser sin audiencia presencial por la pandemia del COVID-19. Paracaidistas simulan aterrizaje en eje central previo al desfile militar. Elementos de las Fuerzas Armadas realizan ejercicios de simulación de aterrizaje con paracaídas en los carriles de eje central Lázaro Cárdenas previo al inicio del desfile militar. de Amoslo. dio su punto de vista sobre el tema del aborto vamos a verlo con Guadalupe Mijangos El Papa Francisco aseguró este miércoles que el aborto es un asesinato aunque sea poco después de la concepción y atacó a los obispos católicos de Estados Unidos por tratar la posición proabortista del presidente Joe Biden El aborto es un asesinato los que practican el aborto matan, dijo el Santo Padre el Papa fue consultado acerca de que si a Biden, quien es católico, se le debería negar la comunión por su apoyo al derecho de la mujer a decidir, aunque él esté personalmente en contra del aborto, a lo que respondió. El aborto es un asesinato. Los que practican el aborto matan, dijo el Santo Padre. El tema de la legalización del aborto es de actualidad en varios países, incluido México. E incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó a inicios del mes la negativa de la Corte Suprema de bloquear una ley de Texas que prohíbe el aborto después de seis semanas de embarazo. Guadalupe Mijangos, CiberTV, Noticias Monterrey. Gracias a Lupita por esta información. Ahora nosotros vamos a cambiar totalmente de información. Vamos a la información deportiva con nuestro compañero Rafa Martínez. Gracias Nayeli, muy buena tarde, nos acomodamos que vamos con información de los deportes, el día de ayer el equipo de las Águilas del la América avanzaron a la final y esperan rival cuando sale, el día de hoy por la noche los rayados del Monterrey enfrentan al equipo del Cruz Azul, Monterrey entrenó en el Estadio Azteca, hizo reconocimiento de cancha porque así lo pide el reglamento de la Conca Champions, entrenaron en la cancha del mítico Estadio Azteca con miras al compromiso de esta noche donde Monterrey buscará avanzar a una nueva final ojo, Monterrey cada vez que llega a la final de CONCACHAMPIONS la gana y el América por su parte también, cada vez que llega a una final la gana, es decir si Monterrey avanza sería duelo de invictos en, una, en finales de CONCACHAMPIONS pero bueno, todavía Monterrey le da le falta un paso, va ganando sí 1-0 en el marcador global esto le da la tranquilidad de poder manejar el encuentro, si Monterrey pierde 1-0, se estaría yendo el tiempo a la larga, y a los penales y el Monterrey empato gana avanza por cualquier resultado si Monterrey pierde por diferencia de dos goles estaría quedando eliminado, así las cosas para el conjunto de Javier El Vasco Aguirre que habló antes de salir de la ciudad de Monterrey con rumbo a la ciudad de México andaba pues un poco molesto, se le notaba cierto enfado, como que no le gusta las críticas que está recibiendo él y su equipo, pero la verdad pues, no están jugando nada, hoy es un buen momento para revertir todas esas críticas y después ganar el clásico y que todo cambie en el entorno al vía azul. Los pregunto si ya encontraste eso faltante. Dije que, dije que le, le faltaba atabuna. chispa, Felipe. Dije que le faltaba chispa. Ajá. Me, me Dije energía. Me perfectamente lo que, lo que dije. Le faltaba energía y chispa al equipo. Eh, estamos bien. Ahora estamos recuperados. Hubo gente que ya tuvo su, su pausita buena. Eh, gente que está más sana. Ya viene Guti. Ya llegó Guti. Nos falta Aguirre y Vincent. Ya está Moreno listo. Estamos 18, nos faltan dos más para estar los 20 de esto. De, de, del plantel. Ya lo escuchó el propio Javier Aguirre, Monterrey tiene prácticamente todo su plantel a disposición Javier Aguirre va con lo mejor que tiene para este partido, ojalá que salgan a buscar un gol, si Monterrey marca un gol, le complicaría enormemente las cosas al Cruz Azul, así que éxito para los rayados esta noche, que puedan llegar a una final más de la Conca Champions donde ya está la América que ganó el día de ayer al Philadelphia Union y ya espera al ganador de esta llave. Es lo que tenemos en los deportes, que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, ¿qué tenemos ahora en los espectáculos con Poncho Pérez? haciendo los espectáculos en esta tarde, gracias por seguir con nosotros, vámonos con información nacional y platiquemos de la conductora Inés Gómez Mon, quien actualmente, como dice mi productora, ¿está escapada? Pues sí, sí, está escapada porque nadie la encuentra, así me dice, no, y está escapada, sí, sigue escapada, y es que la verdad es que nadie sabe todavía dónde está, pues, el paradero justamente de Inés Gómez Mon y de su esposo, quienes, como le mencionábamos hace algunos días, pues, están siendo buscados justamente por eh, lavado de dinero y otros cargos, los cuales, bueno, se dio a conocer esto la semana pasada, se armó tremendo escándalo ella contestó a las pocas horas a través de las redes sociales diciendo que muchas gracias a todos por el apoyo, pero que a ella no le había llegado ninguna notificación. ¿Cuál es la nota en este momento? Bueno, pues que justamente eh, la revista TV Notas está mencionando en información que han seguido rascándole que la conductora, bueno, eh, ella compró la casa de la cantante Cher localizada en Miami, imagínense la casa de la cantante Cher, eso dice la revista TV Notas, que ella la compró el pasado 2018 y que eso sería una compra compra con parte de este dinero lavado, el cual se le está adjudicando a la pareja. Vean además la tremenda mansión que estamos viendo ahí en pantalla, que le pertenecía a la cantante y esa que cantaba la de Believe, esa que estamos viendo. ven además, muy guapa, muy joven. Oiga, que de repente vemos como que las imágenes y sí se parecen, ¿verdad? Cherry y, y e Inés Gómez Montt, se ven como de la misma edad, pero bueno, aunque hay gran diferencia. La casa como la menciono, está ubicada ahí en Miami, en una zona lujosísima que tiene vecinos, obviamente también súper importantes, y bueno, eso dice la revista TV Notas, que en las investigaciones que se han hecho es que se descubrió que eh, Inés Gómez Món compró esta casa, imagínense, nada más y nada menos que por 294 millones de dólares. Es mucho dinero, ¿verdad? Pero bueno, pues se le están adjudicando que es parte de lo que compró con dinero lavado, repetimos una y otra vez, es lo que dice la revista TV Notas, y bueno, pues eh, esta es parte de la investigación que se está haciendo en contra de la conductora por los diferentes cargos que se le están señalando, están siguiendo, pues saliendo más datos y más cosas referentes a esta pareja Inés Gómez Món y su esposo, que están siendo buscados ya por las autoridades en todas partes, y la verdad es que, pues bueno, no se sabe nada de su paradero. Qué cosa, de verdad. No estarán escondidos en esta casita porque espacio para esconderse, pues vaya que tiene. La información de los espectáculos en esta tarde que tenga, un excelente jueves. Gracias, Poncho. Ya son las 12.20 del mediodía y a esta hora le queremos agradecer por estar en sintonía de Ciber TV Noticias Monterrey. De este lado de la pantalla están apareciendo nuestras cuentas de las redes sociales donde usted puede estar en contacto con nosotros y también escribirnos si quiere saludos. Son bienvenidos con todo gusto. Nosotros nos vemos más adelante. Que pase muy buenas tardes.